Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Dentro de este legado que quiero dejar eh, antes de irme, porque mire en algún momento, eh, que es para vosotros, para los jóvenes, mi intención es eh, dejaros una serie de manual de instrucciones acerca de lo que estáis encontrando a vuestro alrededor, porque creo que es difícil desarrollarnos en, en un entorno de mayores desde un momento determinado de nuestra vida, porque no hay una comprensión clara de lo que ocurre ahí, ¿no? Yo creo que ni los propios mayores tienen esa comprensión. Por eso me dirijo a vosotros jóvenes que lleguéis eh, sin saber si realmente pues encontraréis eh, útil este camino, pero con humildad. Eh, llevo ese niño dentro, llevo ese joven y desde aquí bueno pues trato de daros una comprensión mayor de lo que está pasando. Aunque pueda ser incómodo para los mayores, creo que vosotros lo entenderéis. Así que esta es la propuesta de este espacio, vale. espero que sea útil para vosotros, que, que realmente encontréis ese camino para desarrollaros vosotros mismos, que al final... Creo que es la finalidad. Eh, así que desde aquí, bueno, pues voy a compartir con vosotros muchos aprendizajes de comprensión que he ido descubriendo, observando lo que os sucede a nuestro alrededor. Así que nada, eh, a por ello, a construir puentes en vuestra vida y nada, cuidaros.